Usar la fuerza es parte del juego Entrenar es parte del juego La competencia es parte del juego Pero vestir la camiseta de este equipo Solo es parte de Slam Dunk Hanamichi Sakuragi, el único No te pierdas los movimientos de su jugador estrella Y sus mejores numeritos Slam Dunk mañana en el Club de los Tigritos de Chilevisión, tu canal.